Muy buenos días y bienvenidos al último video en este módulo sobre ciclos Wild. Hasta ahora, en este módulo hemos utilizado el ciclo Wild para seguir jugando piedra, papel o tijeras hasta que una de muchas condiciones deje de cumplirse. En este último video vamos a utilizar el ciclo Wild para algo un poco diferente. Esta vez vamos a hacer un juego que siempre nos gane. Como siempre, empecemos pensando un poco en la lógica que tendremos que implementar. La idea es que nuestro código le pida al humano una jugada, es decir piedra, papel o tijeras, pero ahora el computador no va a escoger una sola jugada y ya, sino que vamos a utilizar un while para que el computador escoja una jugada tras otra hasta encontrar aquella que le gane al humano. Vamos entonces al código y pensemos en dónde debemos poner el while. Acá tengo el código inicial de nuestro piedra, papel o tijeras, el de hace unos módulos. Hasta ahora hemos metido todo el código de piedra, papel o tijeras dentro del wild de tal manera que todo el juego se reinicie una y otra vez. Esta vez vamos a hacer que el computador escoja una jugada, una y otra vez, hasta que nos gane. Esto quiere decir que vamos a poner dentro del while el código con el que el computador escoge una jugada y las reglas de combate. Así que lo vamos a poner aquí. Ahora pensemos en la condición que debemos poner en nuestro while. Nuestra condición es que el ganador sea el computador. Hasta ahora no tenemos ninguna variable que nos diga quién es el ganador. Así que, declaremos una nueva variable de tipo string al comienzo de nuestro programa que se llame ganador. Al comienzo esta variable va a ser un string vacío, pero ahora debemos pensar en dónde se debe actualizar. Esta vez, vamos a ir a las reglas de combate y vamos a decir que ganador es humano, si el humano ganó. Va a ser computador, si el computador ganó. Y va a ser nadie, si hubo un empate. Entonces, lo último que nos falta es usar nuestra nueva variable en la condición del wild. Así que, si queremos que el computador juegue hasta ganarnos, solo debemos preguntarnos si ganador... Aún no es computador, lo cual se hace con sin exclamación, igual. De esta manera, el while operará hasta que ganador se vuelva computador. Y listo, terminamos. Nuestro código actual ya funciona como queremos, pero hay una última cosa que podemos mejorar. Si se dan cuenta, tenemos algunos prints, como por ejemplo este, y este, y este que van a mostrar mensajes cada vez que el computador busque una nueva jugada, pero la verdad es que no queremos ver esos mensajes en cada iteración del while, solo queremos ver la decisión final, aquella que nos ganó. Para arreglar esto, simplemente tenemos que eliminar estos prints, en este caso los estoy comentando, eh, y agregar dos nuevos prints después del while. El primero que vamos a agregar va a decirnos la decisión final del computador, y el segundo va a decirnos quién ganó, aunque ya sepamos que el ganador siempre sabe el computador, pero podemos verificarlo. Y listo, ahora sí terminamos. Para probar nuestro código, solo tenemos que ir a nuestra terminal y ejecutarlo. Digamos que yo escojo papel. Aquí pueden ver que el computador escogió tijeras y por ende el computador ganó. No importa cuántas veces juguemos o qué escojamos, el, el computador siempre nos va a ganar porque va a buscar la decisión que nos gane. Por ejemplo. Tijeras. Oh, el computador gana otra vez. Piedra. El computador gana otra vez. Y no, los reto a que le ganen al computador con este código. <risa> Pero no lo van a lograr, lo siento. <risa> eh, y pues nada. Con esto entonces terminamos este módulo. Espero que hayan aprendido una que otra cosa. Mucha suerte con el próximo módulo. Eh, y hasta pronto.